la corrupción ha secuestrado a Costa Rica. Durante los últimos años hemos visto cómo se han multiplicado los escándalos que involucran a altos funcionarios del gobierno o de la clase política nacional. Le están robando el patrimonio a todas y todos los costarricenses. En los últimos gobiernos del Partido Liberación Nacional esta tendencia ha empeorado. Lo hemos visto con los contratos a las mineras, con los contratos de concesiones, con la platina, con la trocha fronteriza y últimamente con un contrato ilegal que se quería firmar para establecer una refinería china en la zona del Caribe. Debemos parar la corrupción, y lo haremos en el próximo gobierno del PAC, porque no le debemos cuentas a quienes se corrompen y a quienes pretenden corromper a los políticos desde las campañas electorales. El pueblo de Costa Rica demanda una política transparente y gobiernos que rindan cuentas y que obtúen según el bien común, respetando la ética, la transparencia y la apertura. Ese es mi compromiso. Detengamos la corrupción. Rescatemos a Costa Rica.